Solo ha salido hoy y no se ha tenido que suspender ninguna actividad de la revista en el mayo efectivo, pero ha influenciado la lluvia. ¿Cómo marcha estos días? Bueno, es eh, verdad que eh, la lluvia bueno, pues no ha sido eh, digamos, el, lo mejor posible para el desarrollo normal y lógico de un fin de semana, donde hemos tenido una de las fiestas más importantes que tenemos, que son las cruces de mayo. Pero sí es verdad que ha habido un altísimo nivel de ocupación. ...ya se darán los datos... ...y que bueno, había un alto nivel de... ...número de turistas y de visitantes en nuestra ciudad". No, ...lo hemos dicho muchas veces... ...que no estamos obsesionados ahora con el número de turistas... ...sino que con lo que estamos obsesionados... ...es con hacer un modelo de gestión turística... ...que permita, por ejemplo, lo digo hoy el 1 de mayo... ...que permita que los trabajadores y las trabajadoras... de ...que trabajan en la hostelería, que trabajan en la hotelería... ...pues tengan unas condiciones laborales dignas... ...y hoy día 1 de mayo digo que una de las cuestiones... ...más importantes que tiene que haber en un modelo turístico... Eh, ...de gestión turística en Córdoba... ...es que el reparto de la riqueza que supone el turismo... ...pues también... ...influya en los trabajadores y en las trabajadoras... ...hoy me gustaría más hablar de eso... ...que del número de turistas que vienen a Córdoba ¿no?... ...que hay que acabar con la precariedad laboral en el turismo... ...y hay que acabar con la precariedad laboral en todo lo que es... ...la hostelería, la hotelería y todo lo que tiene que ver con... ...bueno pues lo que mueve en general... Eh, ...que miles y miles de personas vengan a visitarnos... ...los fines de semana, entre semanas, en los puentes... ...y durante todo el año. Otra cuestión de actualidad, Habla de servicios públicos... ...hay sobre la mesa una comisión para estudiar la posible, la posible municipalización de, de la ayuda a domicilio. Eh, lo reconocía la pasada semana el Concejal de Servicios Sociales. Ahora mismo las posturas acerca de un nuevo contrato eh, transitorio para, para la ayuda a domicilio entre PSOE y Ciudadanía están muy distantes. ¿Cree usted posible ese acuerdo y a qué achaca esa diferencia muy de posturas? Bien. Muy distante es una, una frase que no, no se completa la verdad porque lo que lo, la única diferencia es en el, la temporalidad del nuevo contrato ¿no? y ahí estamos en un debate que tampoco tiene más, más relevancia ni más, importan, ni más importancia si entendemos que la estrategia final es que la comisión decida cómo se gestiona mejor y de manera posible dentro de estas leyes que antes he dicho la ayuda a domicilio, ¿no? nosotros tenemos claro que el servicio público es muy importante y tenemos claro que la defensa de, de un servicio tan importante como la ayuda a domicilio se hace siempre mucho mejor con trabajadoras y con trabajadores que tengan un salario digno y que cumplan un buen servicio, más allá de que lo haga una empresa del IBES 35. Por lo tanto, eh, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo final, lo que tenemos es que decidir definir bien cuál es el plan que vamos a desarrollar dentro de esa comisión para poder llevar ese servicio público adelante. Y no es fácil, no es fácil porque, bueno, las leyes no nos lo permiten, no todos tienen la misma estrategia que tiene, que tiene Izquierda Unida, pero nosotros vamos a luchar con la correlación de fuerzas que hoy tenemos, vamos a luchar para eh, hacer posible, bueno, pues que cada vez haya más servicio público y se haga con mayor dignidad. ¿No ve no interés en el peso de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio? Yo no he dicho eso en ningún no, momento. No, le, le pregunto, le pregunto. No, yo he dicho, no he dicho eso en ningún momento, yo solo he dicho que Izquierda Unida tiene una estrategia global, que no es una estrategia puntual con la ayuda a domicilio, que lo global es que todo lo que sea servicio público se lleve desde lo público, ya sea los jardineros del Ayuntamiento de Córdoba, ya sea el servicio de ayuda a domicilio que es una cuestión subrogada de la Junta de Andalucía, en fin todo lo que podamos hacerlo desde lo público es, es mucho mejor porque hay mejores condiciones laborales, porque tenemos control desde lo público, porque no existen plusvalía donde se exploten a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestra, en nuestra ciudad, en fin, una serie de cuestiones que todas tenemos claro que funcionan así. ¿no? Entonces, no la estrategia de Izquierda Unida es la que es, y somos partidos diferentes, el PSOE tendrá una estrategia, nosotros tenemos otra, pero yo no he dicho lo que el PSOE quiere o no quiere, porque eso lo tendrá que decidir de si el PSOE.